Buongiorno, cari amigo, da Pablo. El giorno de hoy, ¿qué cosa facho? eso que estamos en primavera, está arribando, también el estate, debemos estar al top, en forma, mira comando. No quiero a con la pericia, que no puedo hacer, que, que domani. Todas las personas que le hacen todo para domani ya son perdentes, mira comando. Tú no soy un perdente, tú eres un vincitore. Ok, en este circuito fitness, para todo el, el cuerpo, ¿Qué, ¿qué cosa hago? Voy a hacer 5 ejercicios, voy a saltar la corda, ta, ta, ta, quien no ha la corda, puede hacer el, el jumping ya, ta, ta, también eh, voy a hacer la caminata del granchio, la caminata así, pues, abro, cierro, cierro, y abro, nuestro tercer ejercicio voy a hacer el pusia, pusia, les recuerdo, he hecho un video cómo hacer el pusia, correctamente pervomini y perdone un video que dura 5 minutos tú lo puedes fare ¿eh? così mejoramos porque con el ejercicio labora la parte superior de, de nuestro cuerpo bicipiti tricipiti todo va buenísimo. y nuestro cuarto ejercicio vamos a hacer el, el skipping ta ta ta tú vai a tu ritmo si sei fuerte, vai veloce si está iniciando, piano piano y por último vamos a hacer el plan plan plan ta así fortalecemos nuestro Bellísimo abdomen, mira comando, mira comando. Senza excusa en primavera, niente per domani. se inicia hoy. Vamos a iniciar con un poquito de movilidad articular y así nuestro cuerpo se acondiciona, se prepara para hacer la actividad física. Muévete, muévete, muévete un poquito, gira, gira, gira, mueve el brazo, croce, crocha la espalda un poquito indietro, avanti. No se me frega niente, no, no, no Se me frega tanto, pero el ejercicio Muevo el pie, muevo el pie ta, ta, ta. Un poquito de corsa eh. Crocho Lentamente, 20 segundos Tú lo falla a casa, 20 segundos più con el tempo, yo lo facho Cosí un poquito veloce Porque si lo hago a... lo hago el video più lungo, la gente me dice Pablo, otro lungo Siempre ponen problemas Y ahora yo facho de, para cual cosa molto... ah, Contrato okay. Perfecto, perfecto Ok, vamos a ir a eso. puesto cinco ejercicios, vamos a, a... eso para iniciar, yo lo repito, tres vueltas. Tú te alenas comer, yo te explico piano, piano, despacito, despacito. Ok, ok, se va, se va, vamos a hacer 30 segundos por un ejercicio y 10 segundos de recupero. Ok, ok, ok, vamos a iniciar un poquito. No veo no, no, no, no un timer mío, mi timer, mi timer. Voy a meter mi timer. Mi timer. Ok, a eso quedó el timer. Vamos a iniciar. Lo repito tres vueltas. Tú lo vais. Cuatro. Mira, comando. Se inicia. Four. Tres. Salto la corda. Salto la corda. Lentamente, lentamente, lentamente. Salta la corda como tú hoy. en punta. Como tú hoy. Aunque falta un video. Cómo parar a saltar la corda. Lentamente, lentamente. Si tú no hay la corda, si tú no hay la corda, puedes parar el jumping ya jumping ya ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, me piace, me piace que seas motivado a fare el alineamiento de tu me piace <ríe> mira comando, te no te has inscrito, inscríbete a esa aquí un poquito de muy ah, libero. <ríe> ok, vamos a ver la caminata del granchio postura postura, echando, echando esquina a direita, abro, abro Uno. 2 3, torna indietro. 1, 2, 3. Ja, ja. Torno, torno de nuevo. 1, 2, 3. Continúo. 1, 2, 3. De nuevo, si va, si va. 1, 2, 3. Perfecto. La, la, la, la, la. ¿No para <risa> ya, pliegamente, pliegamente, lentamente, lentamente conmigo, gomito indietro, gomito indietro, postura, guarda, retrocesión de glúteos, guarda, lento, lento, guarda mi frente, tú lo no fai a tu ritmo, tú lo no fai, esforzate Lento, lento. Ok. Nesuno te regala ni uno niño. no, Es Todo lo que falló allí... Tu mani se vendrá. Skip, y guarda a punta de pie. Haz el guardo. Buena postura, guarda. Ta, ta, punta, punta, punta. Punta, punta. Ayúdate con el mani. Ayúdate con el mani. Ayúdate. Ta ta Se siente, se siente que viene la primavera, ¿no? Concéntrate. No se muera más Sigue Va, continua Vamos a hacer un poquito de abdomen, abdomen, abdomen. Voy a hacer plan, plan, normal, guarda. De otra versión del glúteo, no consiste sí. tira, cuarto de front pensa positivo perfecto perfecto allá me falta nuestra prima serie, para la segunda, segunda, segunda, salto de la corda, Fallo, como tu voy. yo de eso, un poquito el salto, salto, salto, muevo y pierdo, Tú tu lo como vos, si no hay la corda, pa el jumping ya, más conocido como el salto del payacho, Circuito Fenes. Perto de Todo el cuerpo. Mm. Eh, se va veloce. Caminata de franco. Voy a hacer laterales. Cosito me guardata. La postura. 100, 100, vale. 1, 2, 3, torno. 1, 2, 3, torno. Uno. 3, torno 1, que el ginocchio no supere la punta del pie Tras, te prendo Tras Tra. Tra. Tra. ok 1, uh. 2, Pusia, 4, 4, 4, Lento, lento, lento. Parto de front Me concentro. Comito en dietro. Lento, lento. Se uh, siente, ¿no? eso, ¿cuál continúa? Skipping, <ríe> skipping, skipping. Ayúdate con levante, ayúdate. Regúlate, regúlate. Tú lo que falló hoy, domani se verá. No dímelo a mí. Skipping punta. Ayúdate con Perfecto uh. atomen Plano. A lo de fronte uh. Me guarda. Siempre Si tu voy a cosa difícil ¿eh? Yo dificultad pues hacer así Abro y me O si no Molto bene, molto bene, facciamo l'ultimo, io faccio l'ultimo, a ti te mancano ancora due, corda, corda. Non importa che ci vado, non importa. continua la caminata del granchio ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1, 2, 3, Cuál continúa. Pucha. Piegamente. Último y va. iba. Metón discriminamos Metón discriminamos a Metón Metón Metón Metón Metón Metón Metón Metón Metón Metón Casi plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan de plan plan plan plan plan plan plan plan te recuerdo todo lo que hay hecho hoy domani se verá soy un vincente así si me piace así si me piace piano piano despacito despacito andiamo su despacio despacio vamos arriba gracias gracias si ancora no te has inscrito inscríbete a eso de cuore, pablo puedes escribir todo lo que voy que yo te respondo mira comando